Humpty Dumpty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 pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mi John.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 Pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy. Star